Amigos y parejas Hoy presentamos Padres Adolescentes Bienvenidos a otra edición más de Amigos y Parejas Esta ocasión tenemos, estamos de manteles largos ¡Bravo! Pero bueno, eh... Como siempre es un gusto estar contigo con cada ocho días cielo y vamos a, pre vamos a presentar a esta persona que se encuentra aquí con nosotros, eh, hoy no es mi mamá, hoy es la persona que nos va a ayudar en este tema, ¿por qué? Eh, nos hemos dado cuenta que hay muchas este muchas personas, mucha gente que eh, pues por alguna u otra situación resultan ser padres, padres o madres primerizos, ¿no? Que eh, es como un meme que decía por ahí, que eh, ya llegamos al punto en el que si en este momento te embarazaras, ya no sería un embarazo adolescente, ya es un embarazo normal. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ay, que no lo sé. Ya, ya no es un... o sea, ya en nuestro caso ya es un embarazo normal. Sí, ya normal. ya... Ya no es un embarazo no. adolescente. No, ya no. Pero bueno, ¿quién mejor que decirnos o este, que darnos consejos sobre... ¿Cómo empezar en este horrible mundo? En este hermoso mundo, perdón. En este hermoso mundo de la maternidad. Que alguien, pues, que ya, este... Como que dicen, echando a perderse, aprende. Tuvo dos hot cakes, uno le salió bien. El otro le salió deforme. Que a ver, no siempre... No siempre es el mayor, sino el menor. Entonces, este... ¿Cómo se encuentra esta noche, señora Alicia? ¿Qué dice hola, buenas noches. Un poquito Gracias nerviosa, ¿no? Invitarme? <risa> un poquitito, sí. Gracias Pero ya, por ya, ya había salido antes en un video que está oculto en el canal porque le metieron derechos de autor del Día de la Madre, entonces, pues, mejor lo, los, lo ocultamos, ¿no? ¿En serio? <risa> sí, en serio. <risa> ah, caray. Pero bueno, el tema son eh, padres, madres primerizos, porque... Eh, en, sus, en tiempos pasados la crianza era muy diferente a lo que es ahorita uh, Antes había muchos tabúes, muchas este, muchas cuestiones Que de por sí la simple idea de ser madre o padre soltero antes de, era un tabú eh, Mi co conductora y yo somos aquí, somos resultados de este madres solteras ¿no? Digo, no Así conoces es. a tu papá o sí Sí lo conozco, pero por nueve años, nada más Ah, no, está, está bien. Eh, fíjate que esto de la maternidad, que es, digo, no sé si esté bien dicho, digamos que yo fuera un padre soltero, ¿también aplica como maternidad o sería paternidad en mi caso? Maternidad. ¿no? Sería más paternidad, ¿no? Sí. Bueno, yo me di cuenta y digo, es un ejemplo muy tonto, pero lo voy a aplicar. Yo me di cuenta el día que no quise ser, que el día que... Supe que no estaba listo para ser padre. Fue un día que justamente llegó Holly, mi perrita, que salió en el episodio pasado. Este. Cuando llega, y me atrapó hasta la fecha, por eso le tengo mucho miedo a, a decirle cosas luego, ¿no? Eh, a, a mi perrita Holly, eh, cuando llegó, se hacía en todos lados. Entonces, un buen día se nos ocurre decirle: No hagas del baño. Sí, sí, pues. Y acto seguido. Tres días no hizo del baño porque Aww. creyó que era malo ir al baño. Aww. Entonces ya desde ahí dices, ay caray, o sea... De verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se habla, con tus acciones. Porque literal, siendo un perrito, un perrito que no tiene la... O, o quién sabe, a lo mejor y tiene sus traumas también de que... <risa> no eh, imagínate, entonces... Por lo general abrimos aquí con un consejo así, sin más, sin ningún contexto, que digas ¿Tú tienes algún consejo que quieras darle a estas personas, madres, padres, este incluso hasta personas que por algún motivo se, eh, tienen a, una, a un bebé, a una bebé? ¿Qué consejo les daríamos a estas personas? Un buen consejo, sin contexto. Pues yo creo que lo primero sería disfrutarlos. Y ser bien responsables con ellos Está... Sé que sí es muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, los jóvenes como tal ya no quieren ser padres por lo mismo Porque muchos como nosotros tienen esa idea de que pueden... No es tanto el miedo a la responsabilidad O no sé, ¿tú alguna vez lo habrías tenido ese miedo a la responsabilidad? Que digas, hay un bebé, no, ¿qué miedo? Mm, pues no tanto a la responsabilidad porque en gran parte yo pasé mucho tiempo con mi hermana cuando nos empezamos a quedar solas ah, pero que... a mí mi miedo es de que está cambiando tanto como esta cuestión de la sociedad que siento que ya no sabría cómo cómo lo puedo educar sí porque es que en realidad es eso es más que nada lo que Decimos, ¿no? Porque... Ahora, por decir, los primeros días de un, un, un bebé, ¿cómo fueron los primeros días para ti? Uy, mucho miedo. Mucho miedo porque era sentir la responsabilidad de decir, un bebé en mis manos. La vida de un bebé en mis manos era como mucha responsabilidad, mucho temor, pensar que en tus manos está... La responsabilidad hacer, hacer de esa persona o de esa personita Una persona de bien hijo, Mucho miedo Con todo lo que conlleva al bebé ¿no? Desde que hay que cambiarlo A la hora de dormir Que no se vaya a ahogar Hay muchas, muchas cosas que no puedes controlar Lo platicábamos hace antier O anteayer cuando te planteé Este especial del día de las madres eh, La muerte de Cuna ¿no? Que es algo muy, muy fuerte una, Que sí. hasta la fecha de... Es algo que asusta, ¿no? Porque no es... Sí. Porque lo decíamos ese día, cre se creía al principio Que era una marca de cunas, órale de Quitan esa marca de cunas <risa> Se siguen muriendo los bebés Las bebés, entonces ahora Resulta que no, piensan que es la posición En la que duermen, entonces ahora Después de dejarlos así al piso, pues ya como que Dicen, bueno, vamos a voltearlos, quizá tenga que ver Algo el hecho de que la nariz está Contra el colchón, lo voltean Y se siguen muriendo los niños ¿Tú recuerdas? ¿Cuándo se llegó a esta conclusión de que en realidad la muerte de Kuna es algo que no puedes controlar? Híjole, es que no nada más es... Bueno, te dicen que dejan de respirar, se les olvida respirar. Y a veces tienen el reflujo se les viene la lechita y también ahí es cuando se pueden ahogar. Entonces esa es la cuestión. Y es en un ratito, o sea, en un abrir y cerrar de ojos se le puede venir la leche al niño... Y, y ahí se puede ahogar. entonces digamos que tal vez lo primordial sería eh, nunca quitarles los ojos de encima no siempre estar con ellos y más con los bebés que yo he conocido a muchos padres que son de los que dicen no es que yo literal las primeras noches no le quitaba la vista me quedaba ahí tú pasaste por ello cuánto tiempo estuviste sin así literal Solo despegabas la mirada para ir por la leche o para ir al baño. ¿Cuántos días sí, yo o creo meses? Que los, sí, los primeros días, yo creo que son como una, las primeras dos semanas. ¿Dos semanas? Las primeras dos semanas es de mucho miedo, de no dormir y estarlo viendo y escucharlo. Pero ya después uno aprende a escuchar los sonidos. Si estás durmiendo tranquilito, si sí, como llora cómo respira, cómo tose, todo La tosecita, ¿no? Eso, eso que dicen que si en una casa con niños hay silencio es porque es, algo está pasando. Algo está pasando, sí. es, es muy buen consejo también. Eh, ya, digamos, sobre la alimentación, también hay, hay algo, ¿no? Eh, una, mad una madre, pues sí puede darle pecho a su hijo, pero un, un padre no. Incluso también una persona que, bueno, por algún motivo tiene al. Al, al bebé este está la fórmula láctea no la fórmula láctea Ajá. que es una otra cosa que también le puedes dar a los niños eso lo puedes escoger tú o en realidad tienes que ir con algún pediatra con algún psiquiatra psiquiatra no, el, el pediatra pero también es este por ejemplo yo con mi segundo bebé sí batallé con la leche no le caía no le caía porque tenía reflujo y también esa es la cuestión y si no, no les cae, cae es, que, es les que ese es niño de azúcar se les viene la leche entonces sí tiene que ver el pediatra también mucho, tiene que estar atento y tienes tú que estar bien yo también me acuerdo por ejemplo de mi hermana mi hermana cuando estaba bebé le decían cambio de leche y compraban las latas de leche y luego la vela, ahora, no, que se no le cayó Se quedaba toda esa leche ahí Volvían a comprar otra vez latas de leche No, le caía esa leche al bebé Otra vez volver a Es, a como, es, es, es como la, la ropa, leche. ¿no? Como la ropa que eh, Por ahí muchos acostumbran Les compran todo el repertorio de ropa Y el niño crece Y se queda <risa> la ropa queda nueva Sí pasa <risa> Que eso es más Ya para el segundo hijo, ¿no? Que claro este, si eres un padre primerizo, a lo mejor no ya no quieres un segundo hijo. En tu caso, eh, ¿de verdad planeabas tener hijos? Yo sí. Cuando pensé en me tardé para tener a mi primer hijo. Porque yo sabía que teniendo al primer niño, eh, a los tres años tenía que tener máximo, como máximo, el segundo bebé. ¿Pero eso por qué? Porque. Había que, bueno, yo lo planeé, lo planeé así Teniendo el primer bebé eh, Se tienen que llevar tres años como máximo Para que se lleven bien ah, wow. Para que se oh. buena convivencia entre ellos O sea, ni muy grande, ni muy menor mm. O sea, digamos que ya tiene la edad suficiente como para salir Y llevarse al hermanito Se lo puede llevar a, pues, al, a cualquier lugar no De borracho, cosas así <risa> No tanto, al menos no, no en nuestro caso En tu caso, Lore, ustedes se llevan seis años ¿No? Tú y tu hermana Nosotros Nos llevamos seis años ¿Cómo es la relación? Es buena, pero en parte pues fue porque pasamos mucho tiempo solas Pero también está el factor de que son mujeres las dos todos los hombres como que son Hasta los 30 como que empiezan a... Sí, pero... Eh... Yo siento que hay más factores, porque igual en mis tíos también se llevan de a dos o de a tres años y no se llevan muy bien, que digamos. Bueno, <risa> pero o sea esa es la, la crianza, ¿no? Porque, digo, creo que, no sé si tú pasaste por ello, pero en mi caso, eh, escuelas, algunos tíos, siempre fue así, no, es que ya viene el hermano menor, ya no te van a querer a ti, y así, entonces, ¿para qué tienen otro? Éramos tan, Éramos tan felices con uno. <risa> y ahora quieren otro. Entonces, yo pedí este... a mi hermana. Ah, tú la pediste. Sí. Tú querías una hermanita. Yo quería una hermanita. De hecho, creo que yo iba a ser hija única. Pss, lo que Pero... son las cosas, ¿no? Yo empecé a convivir como a muy temprana edad con una niña que tenía como cinco hermanos. Uff. Entonces, pues había tanto meaño. Pedi ¿Pediste mayores? otros cuatro hermanos o nada más pediste uno? No, yo pedí uno, pero yo lo pedí con la idea de que ese uno iba a ser más grande que yo. Mm. <risa> creo que no te explicaron. Creo que no me. Cielos. Creo que no te explicaron cómo funciona, ¿verdad? No. No. <risa> y ya cuando me dijeron, pues ahí está tu hermanito, yo. Pero está más chiquito. <risa> Ahora, digamos, hay otra pregunta que sí tengo yo. Que bueno, hemos platicado tú y yo anteriormente, madre, que dices tú que yo fui un niño deseado. Ahora, esa es una broma muy común entre muchos de nuestras edades. Que se, ah, sí, pues al menos yo sí fui deseado y tú, ¿no? Entonces la gente <risa> es la broma, es la broma, es la guasa, ¿no? Eh, es una pregunta un tanto existencial. Te digo, si quieres, a lo mejor puedes no responderla, porque ahí viene mi existencia de por medio. Este sí es. De verdad el, el hecho de querer tenerlo O ya que lo tienes ahí Pues obviamente aflora el sentimiento de madre Porque Tú me dijiste antes que no te gustaban los niños No, no me gustaban los niños Pero Sí cambia Sí está ese sentimiento De querer ser mamá Porque yo antes de embarazarme En algún momento Sí me imaginaba yo caminando en la calle De la mano mi bebé, de mi hijo qué miedo ah, y, y era como <risa> es un sentimiento encontrado porque creo que uno ama a los hijos desde antes de nacer acércate al micro no te quieres darle quieres darle todo lo mejor entonces dices no es que ahorita no lo quiero tener porque ya que tenga una casa no es que ahorita no lo quiero tener porque ya que esté más estable económicamente uh -huh. entonces esa es la parte en la que a lo mejor lo piensas más para tener el bebé uh -huh. Eh, pero al menos en mí sí estaba despierto el instinto que Pero no bebé. se activó en cuanto nos viste o en cuanto... O sea, el cliché, en, bueno, no cliché, el comportamiento de las mujeres Normalmente es, este siento la primera patadita O, ah, me mía por primera vez porque el niño me pateó la vejiga eh, Sabes que está ahí, entonces el hecho de que lo sientes... Es lo que muchas veces despierta el, el instinto. ¿Tú sientes que algo ocurrió así o de plano fue desde el primer momento? Dijiste, esta es la noche, apagaste la luz y dijiste, órale, vamos a hacer un bebé. No, yo, yo creo que el instinto materno está ahí desde antes. Eh, yo siempre lo dije y aún así me decían. Eh. Amas tanto a tus hijos sin tenerlos que quieres un mundo perfecto para ellos. No, y aunque sean feos, los quieres. No, no y quieres un mundo perfecto porque yo me acuerdo que lo, lo platicaba con mis compañeras de trabajo. Es que para tener a mis hijos necesito o había cosas en el mundo que tú querías cambiar y decías, es que no puedo traer a este mundo un hijo. ¿Por qué la gente es tan mala? Yo no quiero que mi hijo se, sea víctima de esta gente. Uh -huh. Entonces, desde ahí creo que tú ya traes tu sentimiento, tu instinto materno. Y desde ahí ya amas a tus hijos no natos. Uh -huh. Porque estás pensando en darles un mundo mejor. Estás pensando en, en cosas mejores. Entonces, desde ahí creo que ya traes tu instinto materno. Digamos, es como querer, vayan, a lo mejor no cambiar el mundo, pero... ¿Tú mejorar para que ellos vean? Sí, porque cuando tú estás chavo y estás sola, dices, no, si me muero, ya me morí, ya no pasa nada. Y eso lo platicábamos hace poco con unas compañeras. Ajá. Este, tú dices, me muero, ya me morí y a lo mejor mi mamá me va a llorar, pero ya tiene otros cuatro hijos no pasa nada. Uh -huh. ¿no? Pero ya cuando tú sabes que está en tu el bebé, Uh -huh. A lo mejor dices a la hora de dar a luz, yo me acuerdo que me decían que había riesgos. Ah, porque el doctor de... era un cubano, ¿no? ¿Okay. no, no ah, no, era no era ese fue el de, de Ricardo. Eh, fue el mismo. Ah, pero. Ah, la obstetra, perdón. Te dan, en, te dan en los posibles riesgos y tú dices, híjole, si me voy con mi bebé, pues o yo así lo pensaba con el primer hijo. Yo dije, me voy, me, me voy, con voy con él y nos vamos felices, Nosotros, dos, ¿no? Pero ya en el segundo bebé ya dices, ya no me puedo ir, no me quiero ir, no me tengo que ir porque voy a dejar al otro entonces... ¿A que siempre la vida es bien perra ahí, ¿no? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué será que todas las series eh, siempre te dan a escoger entre el, el no nacido, que bueno, que pueden hacer, o la madre, ¿no? Y para variar ya tiene otro por allá, que también sí. está maldito no, entonces no, es bien difícil eso, ¿no? Y este, siempre, ¿no? Siempre está el instinto... El instinto materno. Sí. yo siempre lo pensé y los programé así. Yo dije, teniendo el primer bebé, se van a tener que llevar tres años. Yo así lo pensé. Uh -huh. Y ya era de tener al otro bebé. Me tardé en tenerlo, sí. ¿Cuánto? Me casé a los 20 años y me embaracé a los 26. Bueno, que esa es otra, porque o sea, tú te casaste a los 20 y a los 26 tuviste tu primer hijo. Yo a los 20... Eh, no sé ni dónde estaba, ya a los 26, no, no, no, <risa> ni, ni mi primer hijo, ni nada de eso. <risa> que digo? O sea, eh, hay, por ejemplo, en muchas otras colonias, no sé, eh, lo pensábamos porque lo, lo dijimos esta, esta ocasión, ¿no? Eh, nos llevamos, ¿Cuántos? Yo tengo 26, tú tienes 52. Dos. Nos llevamos, que ¿20 años? ¿30 años? 20. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿26 años? A 26, no, 26 años, 26. Pues, pues sí, ¿verdad? Eh? ¿Hasta qué punto eh, una un, un, un embarazo adolescente, digamos, alguien que tuvo a su bebé a los 16, 17, porque ellos van a tener a sus padres más tiempo que los que somos, somos de la vieja escuela, por así decirlo, porque hay gente que dice, no, yo a los 30... Tengo a mi hijo porque es mi última oportunidad de mi reloj, este, ¿cómo se dice reloj? Biológico, hasta, eh, biológico. Entonces, eh, pues ahí también lo piensas, y si es, o sea 30 años, cuando yo tenga, cuando él tenga 30 yo voy a tener 90 ¿O estoy haciendo mal mis cuentas? Sí ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí estoy haciendo mal mis cuentas o sí tengo razón? No, sí, está no, no sí está <ríe> 60, ¿no? Cuando él tenga 30 yo tendré 60 Ajá que la esperanza de vida en México no en, en hombres no pasa de los 65, de los 70. Entonces, pues ahí es una pregunta interesante. Porque, digo, al menos en nuestro caso, hasta ahorita todo va bien, también en tu caso. Lore, pues, tu sí. mamá, ¿cuántos? Tenemos sí, casi sí. la misma edad, entonces nos tuvieron casi al mismo tiempo. Sí, mi mamá a los, 20. Sí, igual a los 26. A los 26 años, vaya. Creo que sí. No estoy muy segura pero sean los de 25 o 26. Ahora, digamos, momentos que fueron fuertes, digo, no fuertes como para como para lanzar una lágrima del día, del día de la madre, <risa> sino momentos que te hicieron aprender algo como madre, que dijiste, ah, ya sé cómo hacerle, este el niño no se puede bañar solo, lo tengo que bañar, no se puede quedar... Este, o no lo puedo dejar jugando en la ventana Eso ya sé que no es buena idea Porque se puede caer Sino cosas que hayas aprendido así a la mala con los niños Con los bebés y La primera, primera experiencia Tenías tú Yo creo que como Tres semanas de nacido y, te, y acababa de salirme de la recámara Yo y me fui a la cocina Y entonces Este... Mi mamá me decía, no, es que no estés todo el tiempo con el bebé, porque lo vas a mal acostumbrar, salte y déjalo solo. Entonces en eso me salí, pero iba yo regresando y escuché que tosiste raro. Uh -huh. Entonces caminé rápido y cuando te vi, se te había venido la leche por la nariz, uh -huh. entonces te estabas ahogando. En ese momento yo corrí, te levanté, y fue instinto, ¿no? Porque te levanté y lo que yo hice es succionarte la leche con mi boca, de tu boca, porque dije, se está ahogando, se está ahogando, porque ya te estabas moviendo raro. El beso de la vida Entonces ahí te succioné la, la leche con mi boca mm. y fue instintivo, o sea, fue así de, esa fue una. Y luego la otra, igual, como casi no llorabas, este, pero ahí ya tendrías como unos. 15 años, digo. No, unos 6 meses. <risa> unos 22. Te y te privaste. Entonces ahí te me estabas privando porque no sabías llorar y entonces también lo que hice yo es que agarré y que aventé hacia arriba para que a, jalaras aire y estaba O sea, tarde. fue una aventada normal, así nada, ¿no? eh, o sea, tampoco no. si llega a pasarte, <risa> no, no quiera, ¿hasta dónde llegó? Cien puntos si la mollera toca la puerta, ¿no? No, no. no. <risa> bueno, también debo confesar que sí escuchaba yo muchos programas en donde te asesoraban qué hacer con el bebé si se ahogaba si se privaba todo eso si escuchaba yo muchos programas en radio y leía leía mucho de dónde sacabas o sea estas revistas o libros Revistas, libros, lo que fuera ¿Una, una revista, digamos? O más bien, eh, ¿dónde la llegabas? Si, oiga, me da, una, me da un tomo de Madres Inexpertas, por favor No, no era de Madres Inexpertas, se llamaba Bebés, creo Ah. revista, sí, te hablaba ¿El, ¿El cómo mantener a tu hijo con vida, me da de una el ladito, cómo acostarlo de ladito Bueno, también las mamás, ¿no? de vale, generación en generación te van diciendo qué hacer Pero aún así, sí si leía yo, escuchaba programas de bebés para ver cómo, cómo o sea, de tal situación. Que ahora muy importante Creo que es decir que Cada programa tiene su Su modo de contar Las cosas ¿no? Porque Algo que si le preguntas a madres de Tu generación es eh, No, es que no tiene que estar Amarrado como taquito Nos vamos más atrás, tiene que estar amarrado Como taquito y ahora vamos con gente De nuestra generación ¿para, para qué lo tapas? Tiene que hacer anticuerpos, es más, déjalo comer caca. Pues sí, yo escuché algo similar que decían que dejaran que comiera tierra. Eso también lo escuchaste tú, ¿no? Sí. Pero como, o sea, ¿en qué... a ver, tú primero, Lore, ¿qué escuchaste y después...? Que que sí se tenía que dejar a los bebés como comer tierra Porque tenían como no sé qué cosa ¿Tierra de panteón o de cuál? No, o sea, sí de, de las de plantitas ¿no? o algo así Ajá, del los parque. minerales o, o el hierrito que llegara a tener, algo así ¿Tú escuchaste algo similar? Oh. Sí, pero si, com si comían la tierrita era porque les faltaba un... Oh. O sea, más que nada era prueba de a ver qué tan... Sí. Qué tan bien alimentado estaba, ¿no? Que tampoco hay mucho que decir, o sea, es leche. No puedes. <risa> Ahora, otro tip, otra cosa, un, un susto, porque de ley, el primer susto es el más fuerte. Eh, en, en, en, <risa> pero digamos, en tu experiencia de ya dos niños, este si ahorita te llegara otro, ya con el, con una mano lo cambias, lo revives todo lo que porque porque ya te la sabes. ¿Cuál fue el primer susto que todos los bebés causan? ¿Qué dices? ¿El primer susto así, ya sea bebé o sea infante, ¿qué hacen? Después, ¿cuándo ¿Cuándo se ahogan, se ahogan? Aparte de ese, o sea, digamos ya cuando son infantes. Cuando son infantes. Son infantes? Ay, cuando se pierden. <risa> cuando se pierden, por Dios, se pierden, no hay niño que no se pierda. Sí, es horrible Digamos, horrible. Es, Siempre les dicen a, a los niños A ver, ya te perdiste eh, Si ya te perdiste Te tienes que subir a la primera camioneta que veas Y te va a llevar con tus papás No, no es cierto No, <risa> no, no es cierto, pero a ver eh, Pasa, ¿no? Digamos, tú como padre o madre primerizo eh, Estás en Six Flags No, vamos a llevarlo más acá Estás en el mercado De... Río Blanco, ya se te perdió el niño. Tú como padre o madre, ¿qué haces? Corres, piensas, ¿a dónde estará? ¿Qué es lo que le llama la atención? Los juguetes, el perrito. Entonces corres a donde pueda estar. Veas vas juguetes. Buscar, sí, juguetes. ¿Qué pudo hacer? ¿No? Piensas como el niño y dices, ¿a dónde pudo haber ido? ¿Qué le llama la atención? Entonces vas a los juguetes o vas a donde están los perritos. Uh -huh o vas a lo mejor a donde le gusta el ruido de la licuadora y hay un... ¿una licuadora? Jugos o algo así, Entonces, digamos que también lo principal es hablar con autoridades también, ¿no? muy importante hacer un cerco con las autoridades uh, yo creo que sí, pero en ese momento ¿no se te ocurre? no corres, corres, porque sabes que el tiempo es vital ok, Entonces corres eh, a buscarlo y todo y a lo mejor si, si te topas en el... a lo mejor es un error, por pero si te lo topas, sí les dices, ¿no? Oiga, se perdió. No lo encuentro, pero al principio lo primero que haces es voltearse. Niño, ¿dónde está? ¿Dónde está? Corres, empiezas a buscar así todo. Y se te olvida el glamour. Sí. Todo. con los hijos se te olvida el glamour. Yo la primera vez que se me perdieron, gritaba. Pero así como desesperada con su nombre, ¿no? ¿Dónde está? Ahora, yo me acuerdo, ahí te va. Yo me acuerdo que tenías eh, o tienes, no sé si todavía lo tengas, antes de que hubiera celulares con pantallas, tenías una foto de nosotros tanto, o sea, de frente con nuestras facciones bien claras, este, nuestras huellas digitales y pelo de nosotros. Sí. Ajá, entonces este, el pelo era por si nos moríamos y hacías un clon, ¿no? ¿no? A ver, eso también lo escuchaba yo en los programas. Entonces, era mi miedo tanto, era mi miedo a perderlos, que entonces este, era por decir, cuando crecen el temor a ya no reconocerlos. Ah, o sea, bueno, si tú, se tú, tú, tú estás eso. hablando de un niño que se pierde mucho tiempo y regresa, ¿no? No, pues es que si es un bebé y te lo quitan o te lo, te lo roban. Entonces, ahí yo sí tenía la prevención de tener cabellito para uh -huh. el ADN... Uh -huh. ...sus huellas digitales, porque te dicen que todo cambia en el bebé menos tus huellas digitales. Uh -huh. Entonces sí tenía yo una cartilla que hacían unas cartillas... Y les ponías los deditos de los niños y tenías el cabellito, lo pegabas uh -huh. ahí con Durex para tener el ADN del niño. Sí. Aunque yo guardaba también su ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Ese, ese sí era para hacer otro clon. No, ese, sí, pues no <risa> <risa> Ya después se descubrió que si tenían algún problema, sí se puede usar. Para hacer otro niño. No, ahí le tienes no, que hablar. No, <risa> háblale al micromadre. Háblale. Al micromadre. No, no, no, hay que ten... no es para hacer otro niño. Es tenerlo ahí el en ADN. ¿no? Entonces, digamos, eres un padre o madre primerizo. No te confíes de la tecnología. Tienes fotos del niño en el celular, pero nunca están bien tomadas. O sea, siempre es eh, tomando, checando que se vea bien lo que está haciendo, pero a la vez checando que nadie se acerque para volarme al niño o al celular. Entonces, siempre tener una foto del. El infante, niño o niña, contigo. Y huellas digitales. Eso de ley, ¿no? Fotos recientes. Fo ah, fotos recientes. fotos recientes. Cada mes, cada 15 días, tómale fotos. Ok. Señas particulares, ¿no? Digamos. Señas este, particulares también, sí. Muy importante. Eh, saber describirlo, ¿no? También tiene mucho que sí. ver. El, ah, es que es medio soquete, pero es mi, esa no es una descripción. Ah, bueno, entonces uno cuarenta, tiene una cicatriz de aquí de que se cayó, le gusta esto, esto, Esa es una descripción real, ¿no? Sí, y creo que también es bien importante observarlos, eh, porque muchas veces cuando he notado yo que se les han perdido los niños y no saben cómo iban vestidos, oh. entonces eso sí. como que es bien importante observarlos, tenerlos en observación constante uh -huh. para saber cómo están van vestidos. Sí, sí. Saber cómo vienen vestidos y conocer su ropa, no, más que nada. Su ropa, sí. Digamos también, eh, ese fue el, el segundo gran susto que de ley te va a ocurrir, no. O sea, siendo madre o padre primer briso, se te va a perder. Entonces, tienes que ponerte las vivas. Siempre debes de saber y más que nada conocer el lugar, no, sí. al que vas. Sí. Que vas a llevar a tu niño a una plaza en la que no sabes cómo llegar. Yo creo que también ahí ya aprendes a hablar con los niños y les dices, a ver, siempre junto a mí, si te llegas a perder, eh, acércate a la señorita del micrófono, ¿no? Que es la que te vocea. Y otro miedo, eh, yo hace poco también lo platicaba con unas compañeritas de trabajo, otro miedo el que tenías era que te lo robaran. Oh. <risa> Entonces, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo de chiquito les decía... Y siempre de mi mano, es más uh -huh. Yo planeé tener dos hijos Porque sabía que tenía dos manos ¿O ¿No te diste cuenta? Sí, o sea, yo dije, yo dije Los hijos porque tengo dos manos uh -huh. Uno más no, porque no lo voy a poder agarrar uh -huh. Entonces era Un niño en cada mano Y era tenerlos de mi mano Que no me los van a robar y les, les decía a ustedes Si sientes que te jalan lo primero que vas a hacer es amarrarte, agarra, abraza mi pierna, no sé si se acuerdan que les decía, abraza mi pierna y nos hacemos bolita, háganse bolita, porque cuando ustedes eran chiquitos estaba mucho eso de que se los robaban, oh. y qué miedo, ese era mi temor, mi sí, miedo que me, me los fueran a robar, entonces yo los enseñaba, no sé si estoy muy exagerada, <risa> pero los enseñaba yo a que se abrazaran de mi pierna, les decía la bolita. Yo les decía, amárrate, amárrate Y practicábamos Les decía, agárrame con tu, tus manos así de mi pierna Y tus piernas, crúsalas Y no te sueltes Aunque te jalonían Porque les jalaban mm -hmm. a los niños en el Entonces, Ay, que eso está bien se feo, feo, ¿no? es Ese feo. Miedo. Muy al estilo Mujer casos de la vida real Que se los arrebataban Sí, oh, era muy feo. Mi mamá <risa> me decía Que si me ofrecían algo O si me sí que, o sea, dice, si te enseñan juguetes, si te enseñan algún dulce, si te regalan algo, no, no lo aceptes No. No, y no, no te acerques, nunca te alejes de mí. Siempre me decía eso, Y mi mamá, no me decía que yo me agarrara, Y ella me agarraba siempre. Y traías la mano así. las niñas que yo no, no podía correr. No <risa> nunca podía correr. Que es muy... El... Ahora, digamos en cuanto a enfermedades, no vayamos. A las más raras, ¿no? Porque pues tú y yo sabemos que uno de tus hijos eh, sería digno rival del Dr. House Porque le ha pasado de todo <risa> Tiene, eh, Él no sabría, pero digamos, la primera enfermedad La primera enfermedad te toca solo, te toca sola eh, Por lo general es la primera gripita, la primera fiebre ¿Qué se hace en esos casos? ¿O qué te funcionó a ti? Claro que es importante decir que no todos los niños son iguales. Si hay algo muy diferente en, en, en el caso, pues obviamente lo primero es ir al médico. Pero si no puedes, ¿qué hiciste tú? ¿Qué te funcionó? Bueno, el primero es el clásico consejo de si tiene temperatura y desinfección. Y si hay infección hay que llevarlo al médico. Pues ok. Era una, la otra era la temperatura nunca la deje subir porque puede convulsionar. <risa> Uh -huh. Se le, el remedio de las abuelitas era el trapito mojadito en la frente, y ya después aprendí yo que si es niño hay que ponerle el trapito húmedo en la pancita y que baje de la, del estomaguito hasta sus testículos, ¿no? Uh -huh. Y desvestirlos. Esa era, y meterlos a bañar. Si la temperatura está muy alta, y ya es meterlos a bañar. Y no, puede, no puedes ir con un médico Si no puedes ir, pues hey, no te queda más que hacer eso no Pues es que sí, pero Creo que yo lo aprendí a la mala Sí es importante ir al médico sí. llevarlos al médico Definitivamente Y aparte algo que yo aprendí también a la mala Es que los niños son muy impredecibles <risa> sí. Impredecibles Porque ahorita pueden estar bien Y en media hora se te ponen malito Pero así de, uy, y ahí es cuando tienes que correr si empiezas a ver que el niño está empeorando, corre No te esperes más. Y eso aplica tanto para bebés como para infantes, como para niños de 20 años. Como <risa> los 20 años ya no tanto. Como, como... Yo, ten... Yo conocí un niño de 19 años que se puso malo en Navidad. <risa> ¿Te acuerdas? Una Navidad nosotros fuimos a... Sí, o sea, ya vivimos aquí. Eran las 12 de la noche. Sí. Tuvimos que caminar... La una, fuimos a, a una farmacia, literal, salimos, ¿qué te gusta?, salimos a la, a la avenida Grande Y ahí es a la una de la mañana, buscando y está buscando una farmacia y la encontramos sí. Pero digamos, eh, ahora, a veces los padres se pueden llegar pues a cansar hasta cierto punto a lo mejor no es la misma situación que los esperaban. Tal vez fue un mal paso, tal vez fue una, pues sí, un, un desliz. Eh, ¿Qué cosas no podrías decirle a un niño? Porque vaya, hay padres que son muy comunicativos, que hasta dicen, no, pues ya tu mamá me la, la puse así y por eso de pronto no, por cojeas. Tu culpa, por tu culpa me casé. Por tu culpa me casé. Y yo he escuchado y muy común es ese. Este, comentario que es de, yo no me iba a casar con ella, pero por culpa de fulanita nos casamos. ¿Y ¿Fulanita? No, se o sea, nombran a la niña y a la niña y dices es qué que fuerte, no, me hagas <risa> eso. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que se me hace bien fuerte, o la otra. ¿no? Eh, sí, como tú dices, a lo mejor me embaracé, fui adolescente, me embaracé, no lo quería tener y entonces es cuando le dices, ay, qué fastidio eres, eres un fastidio en mi vida, me chocas, me, me molestas, uh -huh. y es creo que puedes llegar a causarle algún problema muy fuerte al niño de tu estima. ¿Tú crees, en tu opinión, crees que es tarde para poner cartas? O sea, digamos, a lo mejor ya a sus 26 años ya no le puedes corregir los traumas, ¿no? Me <risa> <risa> Pero... Pero, <risa> sí, no, ya sí. <risa> no, pero, o sea, ya digamos eh, Los primeros años son difíciles, ¿no? Para una madre, un padre Que están solos Este, pero no sé A ver, dime tú, en tu opinión ¿Se puede eh, en esos años Empezar a buscar ayuda Y se puede corregir el daño que se creó En los sí. primeros años, en tu sí. opinión? Que no es profesional, pero es práctica Porque pues, ya practicó, ya bueno, hecho a perder. Pues, ya sí. Es. <risa> sí, porque aparte yo creo que traes la enseñanza, ¿no? Que va de generación en generación, de familia en familia. Uh -huh. Entonces la familia te da consejos y te dice que, cómo tratarlos. Es que les peguen. Sí, que Pégale. les peguen. Es que, por ejemplo, esa parte de no los abraces, los vas a acostumbrar a los brazos. Entonces uh -huh. llega un momento en que tú piensas y dices, no, a ver, espérame, yo no quiero eso Sí, pero yo lo quiero así, lo siento así Y lo voy a educar así Entonces ahí es en donde Empiezas tú a modificar eh, Por ejemplo, cuando te dicen no, Es que súmale, si no, no entiende no Bueno, zúmale Es, pégale, es pégale, pégale, porque mucha gente no, no, no, <risa> o sea, súmale, pégale Y entonces pégale para corregirlo Y a lo mejor ese es un mandato bien canijo Tóxico, porque te vas con esa Pinta de pegarle, ¿no? Y entre más fuerte te tengo, Más te dibujo, más te quiero Ahora, nosotros <ríe> Quiero hacer una aclaración Hubo un capítulo de los pasados En los que Lore y yo platicábamos Y decíamos que sí eh, Está bien darle su golpe Pero nosotros eh, Cuando haces, cuando grabas Por lo general, estás eh, improvisando Entonces nosotros dijimos Está bien que le den su cachetada Que le den su patadita que No le den... No, no, no, o sea, quiero decir Lo dijimos, ¿por qué? Pues porque estábamos Se estaba grabando Se estaba, por lo general La idea de que se haga esto o el morbo Es que sea sin cortes Entonces nosotros dijimos eso, claro No es como que si llegas a tener un de un niño Lo vas a tratar como la, Como ratero de Catepec no lo, no, no lo vas a dejar como Santo Cristo de Iztapalapa Simplemente yo pienso que Una nalgadita en el momento exacto Puede corregir el rumbo de algunas personas, ¿no? No. ¿No? ¿Tú crees no, que no? No, a lo mejor yo al principio lo practiqué ¿Con quién? Ah, no sé. <risa> con, ¿Con cuál? No sé de qué hablas tú. Pero con el pasar del tiempo y en la educación y todo, entonces ya aprendes a que no, no hay, no hay necesidad de pegarle, hay que hablarle, uh -huh. y mirarlo a los ojos, ¿no? Y decirle, a ver, te escucha y hay que ser constante a lo mejor si sí tiene uno sus memores y la llega. Uh -huh. como ser humano, como mamá pero ya después no entiendes y después dices, no, es que ¿por qué pegarle? porque aparte si tú le pegas al niño te duele más que a mí te duele sí. más que, que, que sumarle al niño ¿no? bueno, porque pegarle, pues... te duele más, entonces eh, yo decía, ¿por qué hacer un momento tan desagradable pegándole al niño? y que yo y yo también me siento mal entonces en eso entonces en la escuela estaba ya lo de los escuela para padres y yo iba mucho, me metí mucho a esos cursos y todo eso entonces ahí aprendí y entendí que no hay, no hay necesidad de pegarle al niño hay que hablarle, hay que decirle, hay que ser constantes hablar con el niño y hasta que el niño lo entienda y que tú como adulto te vas a bajar a la altura del niño. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Literalmente, te hincas y ves al niño en los ojos y le dices, a ver, escúchame, mira, no lo hagas, porque si lo haces hay consecuencias. Si agarras ese vaso se va a romper y si se rompe te puedes lastimar. Cosa que a lo mejor a nosotros como niños no nos lo explicaban. Luego agarrabas el vaso y te decían no, y te esperaban, porque te daban el manazo y no, y nunca lo entendías, qué. Entonces creo que ahí, como papá, amas tanto a tus hijos que empiezas a modificar. Es como la maldición, ¿no? Que le dices, te vas a caer, ah, y te caí, y dice, no te estoy diciendo, <risa> <No>. <risa> y se cae. También así, ¿no? Te vas a caer, te vas a caer Ves, te lo dije, te caes de... y por tonto. Ajá, pero digamos no? Eh, no no crees tú que existan casos especiales Casos en los que vale Este... Sí se requiere una... Una nalgada Sí se requiere un, una llamada Sacarlos del, del... Pues de su estado Porque bueno, ya estamos hablando de niños que Niños, niñas que ya con problemas de conducta que ya van más allá de un, un niño digamos normal, tú piensas, o oh, ahí que se hace, o sea, digamos, eh, mi hijo ya está este. está presentando ciertas conductas que no me gustan, no quiero pegarle, o ya le pegué, pero no funciona. ¿Qué puedo hacer? Primera, si el niño está teniendo una conducta esporal y el niño te está llamando la atención, aquí estoy. De algún modo, o sea, digamos estoy. Si tú me ignoras como papá Porque se da mucho Y hoy día se da mucho con el celular Entonces el niño lo que tiene que hacer es Tiro esto para que se rompa Y entonces sí me voltea a ver mi mamá. Es Como que tan siquiera me gritas Pero me estás dando ah, otra atención Aunque sea que me pegues, pero ya me diste atención Uf. Entonces esa es la parte fuerte Entonces si el niño te lo, Si el niño está presentando Una conducta es por algo Te está llamando la atención algo pasa. Entonces, primero yo creo que siempre, como papás, hay que tener muy firmes la autoestima de los niños. Uh -huh. Siempre. Y hacerle entender al niño que lo quieres y lo amas. A ver, mi amor, porque yo te amo, no te permito agarrar esto de vidrio. ¿Por qué? Porque se cae, se rompe y te puedes lastimar. Uh -huh. Y si te lastimas, te va a doler. No queremos que pase eso. Si te, Entonces, y si te duele, me va a doler a mí como padre, ¿no? También. Ya, es un ¿Sí? Sí. Digamos, eso no se lo dices, pero eso lo piensas tú. Sí, claro. Hay cosas que no se le dicen a un niño, como lo de hace rato que decíamos que muchas veces los padres, algunos muy... son capaces de decirte cualquier cosa con tal de sacarte de tus casillas, ¿no? Como que, ah, no me lo debes a mí, me debes la vida, porque ya, no, no sé qué. Sí. Ahora, ¿en qué momento crees tú que es... ¿Ya es momento como de quitarle el, el ojo al, al niño, a la niña? Yo creo que en la infancia. O sea, ¿ya es momento de arrancarle el ojo al niño? Sí, porque si no ya lo empiezas a hacer sobreprotegido y entonces el niño ya no aprende a... Ay, pa, a ¿Por a sí mismo? Tener seguridad. Aunque a lo mejor ahí debo confesar que... Aparentemente tú le quitas los ojos de encima Es y cuando no más los oh. O la otra, ¿no? Y... Yo me acuerdo la primera vez que te subiste a los aviones voladores ¡Ay, caray! ¡Qué miedo! ¡Se va a caer! Y entonces yo creo que ahí recurres. a Agárrate bien, no te asomes, no te agaches, no nada Y aunque tú sientas que el corazón se te encoge Uh -huh. Entonces tengo que dejarlo para que aprenda para que tenga seguridad para que lo haga yo creo que esa es una de las cosas también fuertes de como papá papás, papás. sí sí el momo. o tal también sí. sabes que y esto a lo mejor o sea vaya este programa va más para personas que a lo mejor por algún problema por alguna cuestión ya tienes un hijo pero tú sigues siendo alguien joven entonces tú Padre joven, traes tu bronca con tus padres pues, viejos, por así decirlos, ¿no? Porque llega el momento en el que tu hijo te contradice, ¿no? Porque, o sea, después de toda una vida de sí mamá, no mamá, o sí papá, no papá, llega un momento en el que a lo mejor ya te contradicen y, y no es porque precisamente esté, esté fallando, sino porque ya te estás enfrentando al criterio, de, un, de la criatura. Mundo, amor, ya tiene su podcast. ¿Tiene su podcast? <ríe> Trae a su novia a dormir cada tercer sí. día. <ríe> y entonces sí. dice, oye, a ver, este. y, Ay, no te exageres, no vas para tanto. No, <ríe> Pero digamos, o sea... O sea eh, ¿Cuándo fue? ¿Qué, ¿Qué día te diste cuenta? que porque Bueno, más bien, antes de eso, ¿tú consideras que tu trabajo como madre... Eh, porque era un trabajo Estás de acuerdo 24-7 Estar atentos de que no se ahoguen con las piececitas De que no se asomen por la ventana De que este Bueno, más ahora con las redes sociales ¿Con quién estás hablando? Eh, ¿A quién le estás mandando fotos de la casa? ¿Con quién estás mensajeando? ¿En qué momento dices Ya acabó mi trabajo como padre De aquí en adelante es disfrutar ¿O tú sientes que no has llegado a esa parte? No, yo creo que no Nunca dejas de ser papá, nunca dejas de ser mamá. Pero digamos que ya ya no es necesariamente estar ahí, ahí atento a que no se vaya a matar, sino este eh, dices, bueno, ya so, sigo siendo su madre, pero como tal ya no tengo yo que estar ahí protegiéndolo. Yo creo que ya, ya cuando ya entran a una etapa de adultos, ya es donde tú dices, bueno, a ver, son tus decisiones, sí... Tú cumples con invitarle panorama y decís: Bueno, a ver, es esto. Tú decides, pero aguas, ten, fíjate de las consecuencias que puede haber de esto. Y te lo digo porque te amo. Sí, claro, el, el clásico. Y aún así, sí, ¿no? porque, más sabe el, viejo, el sí me... diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí, ¿no? porque cuando es cuando te enfrentas a que los hijos ya se sienten que se comen el mundo a morir Ajá. Tú exageras, estás viendo mal Le tienes mala voluntad uh -huh. Y no quieres o esto. Entonces sí. ahí Ahí es la parte más fuerte Porque como papá o mamá dices Híjole, no tiene que experimentar ¿no? Tiene que dejar que ah, Tiene que aprenderlo de sí, cabeza propia aprender, Pero entonces ahí Yo creo que hay que ser muy inteligente Emocionalmente Porque muchos papás en su enojo dicen Ándele, ándele, ¿Sí? se lo dije Ahora que se quede que eso, eso puede crear resentimientos, ¿no? Porque dices, o sea, tú eres mi, mi madre, tú eres mi padre ¿Por qué te estás alegrando de que me pase algo malo, no? Yo creo que la diferencia es como dejarte vivir Y si vas a tener esa mala experiencia Es, no se te olvide, aquí estoy Ajá ¿No? Si lo necesitas, aquí estoy No pasa nada Que es, es parte de, ¿no? Y es parte de siempre, ¿no? De nunca vas a dejar de ser papá, ¿no? O sea, siempre vas a estar ahí para un consejo. Digo, al menos en tu caso no no, es, no está planeado hasta ahora, no, ¿cierto? No está planeado niños de por medio. ¿Tú sientes que ya porque algo que nos una constante con nosotros siempre ha sido para cuando los niños, para cuando la casa. O sea, a <risa> mejor tú cómprame una casa a ver si es cierto. <risa> Este, ¿tú, ¿Tú de verdad sientes ese llamado de la naturaleza? de, Ya quiero usted, ya quiero nietos mm, Yo creo que Me concientizo en que esa parte no me corresponde a mí Pero me llama Me corresponderían como hijos a ustedes Y porque es otra etapa Creo que aprendes a ver Que es otra etapa lo que yo viví la maternidad en mi época y la maternidad hoy día uh -huh. Y algo que yo experimenté es, por ejemplo, yo tardé seis años en embarazarme Y en esos seis años, pues sí era así de que decíamos el papá de ustedes y yo Decíamos, vamos a comer tacos, ah oh, pues, Y podíamos irnos a esta hora, a las 11 de la noche, y disque a comer tacos Y terminábamos en Pachuca como no había niños, pues terminábamos en Pachuca No había niños y había dinero Y había dinero, y aunque no hubiera, ¿no? Era así como aventurarnos ¿Qué hacían en Pachuca? Bueno, no me digas, pero... ¿Qué Íbamos <risa> a comer está, pues, esta cosa en Pachuca Ay. Hazme Ay, el favor toda, toda la noche, la noche manejando, manejando y así como que... Ya, ya ves, y, y no quieres que tu hijo saliendo sí. a trabajar vaya a comprarse sus birrias a las 3 de la mañana La, la irresponsabilidad andando, ¿no? Sí, sí, sí, pero... sinceramente sí ya, ya llegas, y a y lo mejor eso me pie a que, que cuando ya me embaracé y ustedes, ya no resentía yo por decir que, que me, me iba a ir a una fiesta. fiesta. No, ya estabas bien, estaba bien puesto para la fiesta. Que ¿Qué niño de repente empezaba a decir, ¿Qué tienes? No, ya tiene temperatura. No, ya no, ya, ya no lo puedo sacar. Ya me quedé y ya no me fui a la fiesta. ¿Cuántas veces te pasó eso? Uy, muchas veces. Pero yo creo que como ya había vivido. Un poco, ya no me gustaba tanto parte, esa parte, ¿no? Si me no decías, no, es, no, es que niña está malito, el... no, ya no lo podemos sacar así. Ok, bueno, aquí ya, aquí ya pusiste tú una línea muy divisora, que es entre las personas, que porque hay jóvenes que ya dicen a esta edad, yo quiero tener hijos, yo esto, yo el otro, eh, tú les dirías a ellos. Antes de siquiera pensar en tener un niño o ten, tener un hijo, que es una responsabilidad global enorme, vive más, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí, vive. Vive, disfruta, para que disfrutes tu una etapa de maternidad y de paternidad. Ahora, digamos, las personas que, bueno, ya pasó, ¿no? Ya este, no sé cómo te puedes embarazar accidentalmente, pero ya te pasó, este... <risa> Ya no, ya no hay opción Bueno, hay opciones Depende de ti si tomas ese camino o no Que es muy respetable, es muy tu decisión Que incluso ese es un acto de amor Porque hay ocasiones en las que la vida no da para tener familia Y dices, ¿sabes qué? Te amo tanto que no te puedo traer a sufrir aquí Entonces eso también se puede tomar como un acto de amor no y es Yo me imagino que es una decisión muy fuerte pero si la tomaste, mira, yo creo que la vida ya te... Como se dice vulgarmente, ya te la pela porque si eres capaz de decidir entre tu felicidad Y el bienestar de una persona, ya cualquier cosa que pase es lo de menos Que de eso se trata ser padre o madre, ¿no? Que a veces te te, te lo quitas para dárselo a, a tus hijos Que tal vez no está tan bien Porque bueno, estamos en, un, vivimos en un país en el cual es muy común ya la, las personas que de verdad adquieren una paternidad y este no sufren, digo, muy bien por ellos, pero por cada pareja que existe hay 10 que desgraciadamente no pueden. Creo que traer al mundo un hijo es pensar, lo vas a traer porque tú no lo quieres, porque lo vas a amar, o porque, o porque es el compromiso, el compromiso Porque te lo están Como decías tú, todo el mundo te dice y, ¿Y el bebé para, para cuándo? ¿Y cuándo? No Es, es lo, lo que, que tú quieras, quieras. No, no te tengas a un hijo Por obligación O para que sea un ancla en una relación por eso está... es a es... de... ah, <ríe> alguien Por Por negocio Porque dices, ay este cuate tiene Nana y este cuate y me gusta Y este me hace un cuate no tener y ahí estás tú oh, O resulta que es estéril vida, ¿no? Estéril. ¿Qué pasó ahí? Mm, entonces, si vas a tener un hijo Y tanto hombre como mujer Si lo vas a tener, lo vas a tener porque tú Lo deseas uh -huh. Porque cuando tú lo deseas Hasta cambiando el pañal okay. Okay. Pero si no lo deseas lo si no trajiste al mundo Por X por obligación, por, por negocio, negocio, por que se, se te mario, por lo que sea. Pero bueno, yo pienso que ahí, ahí se puede dividir, ¿no? Porque o sea, los que lo hacen por negocio o por amarrarlos, eh, viene una mala, este ¿cómo se dice? Una mala acción o viene una mala... Ay, se me va esa palabra. este Una mala intención de por medio. Pero cuando es accidental, vaya, dos jóvenes que desgraciadamente no tuvieron educación sexual y pasó. Pero hay amor ahí, este, y vaya, que en esta parte la maternidad o la paternidad es algo tan complejo que es capaz de hacerte cambiar siempre y cuando tú quieras, ¿no? Porque tú lo has dicho, lo dijiste hace rato, que al principio pues era un modo de crianza muy arcaico, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, ¿quién sabe quién te dio a entender que tenías que escuchar programas, leer revistas sobre maternidad?, y pues eso desencadenó a que pues, pues, los niños andan bien, andan Mo quién sabe dónde andan, pero ahí andan, ¿no? era lo que yo platicábamos, ¿no? De hace un poco que decíamos, este, ya cuando tú te ausentas porque no puedes estar ahí, entonces en ese momento dices, estoy tranquila porque sé que están bien estoy tranquila porque ya les enseñé uh -huh. o incluso lo llegas a pensar y dices, no, si en este momento viene el supremo y me dice, vámonos dices, no, pues, dale, vamos nada ¿no? más hay que pagar la renta dices, sí, sí, sí, sí. pero bueno, está bien ya les enseñé a pagar la renta <risa> ya les ah, sí, pero ese es tu, ese es, eso fue en tu experiencia te digo eh, padres primerizos pues tal vez aún no, no llegan a esa parte ni de chiste es que lo triste de esto, de esto y yo lo, lo he, he escuchado, escuchado que a veces que eh, traen al mundo a los niños si sí, se les va se embarazan, embarazan no quieren ser papás pero a lo mejor porque no, desde, desde el bueno desde que quisieron ejercer una sexualidad y ni, ni siquiera fue por amor fue por ejercer por, su sexualidad se embarazan traen el mundo del bebé y los casan a la fuerza no los hacen es que tengan el medio a la fuerza Ajá. ¿Y lo que, ¿qué es lo que pasa? que a la, que a la mera hora, hora no los educan bien, bien no les dan el amor incluso, incluso hasta, hasta puede haber un resentimiento, un resentimiento ¿no? porque por culpa de chaval que me tuve que casar y ahí viene el resentimiento que es cuando los niños sacan el es que ya no pedí nacer y es cuando dicen es que me salió Manuel. hijo de los hijos no malos, malos, los hijos los hacen malos. Híjole, pues ya embarraste ahí a más de una que dice que, que sus hijos son malos porque nacieron mal y malos. Pero bueno, no, ahí, no, pero no, no, no decimos quién es, es, no, no, no. No, es que, es que no, los hijos no, te, no son malos, los hacemos malos. Y a lo mejor hay palabras, las palabras pesan mucho con los niños. Ok. Las acciones. Entonces, digamos, un padre primerizo, lo primero. Debes de tener un control de tus emociones muy fuerte, ¿no? Porque lo que le digas hoy lo va a definir mañana. Sí. Entonces, eh, ya casi nos vamos. Entonces, un comentario, si sí, alguna pregunta con la que quieras cerrar. Mm. Que digas, eh, tengo esta duda, no porque no, no porque quiera tener hijos, sino porque... <risa> pues qué mejor que preguntarle a alguien que pues, ya se la sabe... Bueno, pues bueno, preparadme. Es que, Estaba ahí analizando todo lo que está diciendo yo. ¿Qué? Dime. Está encargando. Bueno, entonces, eh, pues yo creo, o yo nada más diría que tal vez el, la crianza cuando ya ocurrió, de modo, este, pues es, es pensar. Es tener la cabeza fría Es no, no dejarte llevar por lo que muchos dicen Porque, híjole, cómo se nos da como sociedad Que todos tenemos una opinión Todos somos expertos criando niños cuando no son nuestros Todos somos expertos, todos somos psicólogos Todos nos creemos este Cuando en realidad a veces El tanto que uno quiere ayudar que termina regándola Entonces, no sé, a ti te ha pasado que digas No, a mí me... Los los comentarios que menos me ayudan Son los más negativos Sí, ¿no? Sí, como claro. cómo los, cómo, ¿Cómo te das cuenta cuando un comentario es negativo? Yo creo que es lo que tú quieres Algo que yo aprendí es empatizar Como papá creo que es bien importante Empatizar con el bebé O con el niño ¿Cómo te, te, sentías te sentías tú cuando tenías esa edad? Uy, uh, yo me acuerdo cuando ¿Te tenía tres de semanas seda, de ¿no? nacida No, no, a lo mejor cuando eres infante Cuando eres niño <risa> Lo que te molestaba, ¿no? ¿no? A, a ver, le pegaste al niño ¿Cómo sientes tú cuando te, te pegan? Pega? Pues dolor uh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? tú Si le pegas al niño, se va a sentir así Ajá Y es cuando empiezas como que A lo mejor viene mi Pégale, pégale para que se eduque no, no quiero pegar Por favor, le voy a hablar. O le voy a enseñar. Uh -huh. Y a veces es difícil porque ustedes se agarraron de control de control que intentaba. Pero eso sí, es? de, de contenerte con decir: No te voy a pegar. ¿no? Ay, jo, ujo, <ríe> ¡Ay, hijo! ¡Qué bonito! ¡Ay, hijo de Dios! No. ¡Hijo desobediente! Uh, <ríe> no. Pero. Pero sí, pero entonces, digamos, la clave de todo eh, es, y, y es una muy buena clave que acabas de dar Empatizar, ¿no? El, cómo tuviera Digamos, a lo mejor, y si suena a trauma Pero también sirve Cómo te hubiera gustado que tus padres te criaran Que digas, que también no sea así lógico, ¿no? Pues es que yo quería que mis papás me criaran A base de fiestas, de chelas, ¿no? O sea, también sé tú lógico, ¿no? Digamos, es que lo, habría cosas que quisieras cambiar, ¿no? Que la base de todo es querer cambiar para mejor. Entonces eh, no hay nada ahí más que cambiar, mejorar como personas. Entonces ya cambiando, pues ya incluso dices no, es que vamos por el otro total. Ya el primero ya este va agarrando la onda, va el segundo. Entonces recapitulando, este, pues la, la maternidad para ti es un, fue hermoso, sí. te gustó. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Ahorita? No. Ya claro, no, claro. ok. <risa> <risa> eh, no. no. A estas, estas alturas, alturas de mi vida, ¿Tres ¿Tres un hermanito ah, Pues es, es, es... Ahora sí que es, es tu, es tu <risa> cuerpo, ¿no? Ahí no podemos hacer nada. Que si por ahí alguien conoce a un hombre soltero diabético que esté musculoso... <risa> <risa> <risa> <risa> que... Y guapo. O sea, <risa> sí, porque, bueno, porque aquí la señora le tira... Ya no le tira algo estilo Johnny Depp Ya no, ya es Que van que van como que el, el gusto Como que van madurando, ¿no? Porque sí. yo me di cuenta que una de mis tías Ya estaba empezando a entrar en su etapa Madura cuando <risa> este Cambió a George Clooney por Steve Martin ah, sí. El de más barato por 12 ¿no? ya sí. Cuando lo cambias Cuando cambias a Batman por alguien canoso Hogareño y con 12 hijos Porque ya maduraste como Ya maduraste como mujer, ¿no? Pues eres <risa> realista no, Claro dice ya Batman ya no no tengo el... bueno pues muchas gracias por estar aquí con nosotros este a, a las personas que a lo mejor piensan que este camino de la maternidad paternidad es oscuro es este pues pues no o sea simplemente es algo nuevo entonces digamos la clave es empatizar es eh, cuidar los sentimientos de esta personita sí. Y digamos, ya en el caso muy extremo que de verdad no puedas o no te sientas este apto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Como apto, ya aquí. O sea, ya digamos, ya nació el niño pues, no puedo, no puedo, porque también digo, desgraciadamente se vale, pero se, se, se más bien, no es desgraciadamente, sino eh, tristemente ocurre. Pero eh, yo creo que también es lo que te decía, se requiere una gran voluntad para decir, ¿sabes qué? Lo voy a dar en la adopción porque ni el niño ni yo tenemos el vínculo o no puedo, el niño no puede, no puedo, yo... Yo creo que yo me iría más atrás. Yo diría, yo así ah, hoy día, te eh, diría, ¿sabes qué? A estas alturas de nuestra vida, no deposites ni la maternidad. Ni tu maternidad en manos, persona, ni tu en manos de otra persona Ni tu paternidad En manos de otra persona Ama a tus hijos Antes de que nazcan Y desde entonces si tú no te sientes capaz De traer al mundo un hijo Y hacerlo un hombre de bien no traigas Hombre o mujer de bien sí. Un hombre o mujer de bien No lo traigas a este mundo No deposites tu maternidad Que porque el otro te dijo que tuvieras el hijo Y que quería que lo tuvieras No, es lo que tú piensas tú te vas a sentir apta para educarlo, denlo. Tú, como hombre, no deposites tu paternidad en manos de otra persona. Y si tú no te vas a ser capaz de educar a ese pequeño y hacerte cargo de ese pequeño, no lo traigas al mundo. Desde ahí, ¿por qué? Porque traerlos al mundo y a veces las acciones inconscientes pueden marcar para toda la vida o para bien, o no para mal, ¿no? Sí, claro. Pues sí, el comentario final es ese, entonces te quedas con eso. Con eso. No deposites tu maternidad ni tu paternidad en manos de otra persona. Excelente. Hoy día ya tenemos una educación sexual más abierta. Y hay la pastilla del otro día, el condón, incluso hasta... El, ¿no? Podría ser un tema un poco controversial... Pero, ¿Pero si no te, te sientes capaz de... Pues ya no es tan controversial en mi opinión, Digo, yo me atrevo a decir que han habido marchas eh, el aborto ya es legal aquí en la Ciudad de México entonces eh, es una... Es aceptar, es hacerte cargo de tus actos porque eh, digamos a lo mejor no te vas a hacer cargo ya que tenga 25 años y ya lo tengas ahí robando o Resentido socialmente Porque en su momento no tomaste una decisión Porque como papá Yo creo que ahí es donde Cuando ves en la calle A un indigente Dices, ¿qué pensará su papá? ¿O qué, qué tan canijos Se equivocaron los papás? ¿Para que les esté pasando esto? Uh -huh. Y yo creo que eso Te invitaría yo como joven A pensar, ver a futuro no, nada, nada más es ching, ya me embaracé, ya lo tengo, no, ya la embaracé, ya ni modo, ya lo tenemos A ver qué, qué pasa, a ver qué sale, a ver qué sale. no, ¿por ¿qué, qué puede salir, salir el indigente de la esquina? Y, ¿Y a ti como persona, persona, persona, como ser humano, ¿de, ¿de qué, qué lado quieres a tu hijo? ¿Indigente, indigente o como un triunfador? ¿Qué es lo que, que quieres? Porque debo hablar por mí, mí pero yo creo que, que los hijos son tu palomita o tu tache ¿Y qué pasa cuando tienes un hijo? No? Veíamos un, en unos videos en donde supuestamente este. Ay, es que fuiste te ratero, te mataron, pero fuiste el mejor ratero, te, te, mataron, mataron, es mejor ratero, ratero. te mataron. Es una gris eso. Te mataron. ¿no? Porque no fuiste tan buen ratero. Si fueras buen ratero, estás de acuerdo que no te agarran, ¿no? La mamá en su dolor, a lo mejor en su dolor decía eso, la mamá, pero qué tan. Pues mi papá decía bueno. eso. Mi papá decía que si fuera, que si con que fueras barrendero. Ahora ser barrendero no es, no es nada malo. Pero pues el señor no quería darnos educación. Así, no, no salte de la escuela y sé barrendero. Noticias, señor. Te piden prepa para ser barrendero. Ahora. Claro. Entonces bueno, muchas gracias por haber estado aquí con gracias, nosotros. Gracias, Un gracias, gusto tenerte gracias. aquí. Eh, qué gusto que fue nuestra primera invitada. Si lo diste sí, cuenta. Bien hecho. Y fue la, ajá, nuestra primera invitada, una de primera de muchas. Entonces, pues ahora sí, gracias por haber llegado hasta este punto. Eh, esperemos que de lo poco serio que dijimos, este algo te sirva. Eh, de todos modos, recuerda, hay este muchas, eh, ¿cómo se dice? Muchas asociaciones. Lo único que tienes que hacer es buscarlas en Internet. Internet es una herramienta tan maravillosa que nos puede llevar... Y puede hacer que nos estés escuchando a las 3 de la mañana, si no tienes nada que hacer. O te puede dar la clave de encontrar alguna asociación, alguna... Este, ¿Cómo se dice esa asociación? ¿Cuál es la otra? Creo que sí. Este, asociación o fundaciones en las cuales puedas encontrar ayuda. ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos escuchamos la próxima semana. Uh, Algo que quieras decir Lore antes de irnos Un saludo que tengas mm, Saludos a todos mis amigos <risa> Bueno pues muy, No se olviden de suscribirse, comentar Y compartir para que sigamos Haciendo esta clase de eh, contenido Entonces nos escuchamos La próxima semana, hasta luego